hace 15 días 20 días un mes de que le había contado él recordaba que le había contado el padre que habían guardado debajo de la piedra del mástil eh, un caño galvanizado con unos eh, con unos documentos eh, la pregunta mía fue enseguida le digo eh, yeye leona edgardo leona no me que era el yeye cierto nunca me comentó me lo podría ver, se ve que no se acordó y manzana de buena memoria se lo tenía reservado a mí Entonces... me lo dijo desde hace años que me lo viene diciendo ah mira vos bueno bueno, y este mira yo te... Eh... Eso se llamaría piedra fundamental. Piedra fundamental, exacto. Bueno, y esa piedra fue colocada el 29 de octubre del año 29. Eh, y bueno, eh, decidimos, como no tenía seguridad el Ernesto, si, si existía o no, no teníamos seguridad. Vinimos, lo comentamos con Villa, con el Franco, eh, lo comentamos con el Mario y con Guillermo Vidal. Y vinimos con el Guille y el Mario para ver cómo podíamos cavar, y bueno, lo vamos a hacer un día que tengamos tiempo, ¿cierto? No lo, no lo veíamos con altas probabilidades. Hasta que esta mañana vinimos, los chicos empezaron tempranito con la tarea, me fueron a buscar en un momento que necesitaban unas herramientas, y bueno, y empezaron a cavar. Y a medida que cavaban, veíamos que estaba muy reforzado. Vos viste <risa> que vos <risa> creíamos que había un tesoro <risa> en la forma que estaba guardado. Bueno. Eh, y bueno, ya vino Joaquín con, con otra herramienta y lo pudimos destapar. Y estaba colgadito de un caño de plomo con dos alambres, eh, y... Es un acta de compromiso Sí, sí, como un acta fundacional sí. Porque sí. como que querían fundir Poner, la piedra, claro. poner las piedras y el, el edificio social querían hacer acá Tenían esa idea, de hacer el edificio social Así que bueno, felizmente hemos llegado a esto eh, Ya veremos qué medida tomará la directiva Qué medida tomarán los socios Y veremos que es un hermoso recuerdo Que tenemos que Filmado momento. y todo Y lo vamos a hacer no. encuadrar por no. Bravo, y gracias a todos los que han colaborado eh, gracias a todos los que han colaborado, que han trabajado arduamente. Bueno.